La Asociación Dominicana de Profesores se lanzó hoy a las calles por tiempo indefinido en los municipios de Villarriba y Arenoso tras la cancelación del director del centro educativo de Chiringo, Máximo Mercedes Rodríguez. Ahora, ¿cuál maestra? destapan dos escándalos en el Ministerio de Educación. Primero el tema de los uniformes, que no hay uniformes, a pesar de que fue una, una decisión ancojadiza del Ministerio de Educación de cambiarlos. No hay uniformes y sí hay uniformes en la tienda. Lo que no hay es para repartirles de manera gratuita a los estudiantes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.